Hola, bienvenidos a este video, mi nombre es Roger Chamán y este es el canal oficial de mi productora audiovisual, La Aldea Production Hice este video para que me conozcan un poco más y para que sepan cuál es la finalidad de este canal Así que empezamos Nací en Caracas, Venezuela Me crié en un pueblito hermoso llamado San Antonio de los Altos Actualmente vivo en Miami, Florida y soy cantante, breakdancer y productor audiovisual mis inicios en el medio artístico empezaron cuando tenía 15 años por parte de un grupo de breakdance llamado Lirel Angel Family lo tengo tatuado de hecho donde al principio todo empezó como un hobby luego se convirtió orgánicamente en un trabajo pasé de bailar en la cancha de básquet donde vivía a competencias a nivel nacional a contrataciones de eventos privados en videos musicales, en comerciales de televisión y hasta me dio la oportunidad papel como actor en una serie juvenil Sí, todo eso me lo dio el bailecito que te lanzas en el piso y te ensucia la ropa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 Luego desarrollé otra faceta en mi vida que fue la música, poder escribir letras, convertirlas en canciones y que la gente conecte contigo por medio de melodías y rimas es sinceramente brutal. <tose> La experiencia que me dio la música y el baile en los siguientes años trabajando delante de las cámaras despertó otra pasión en mí, que fue la producción audiovisual en los tiempos de la universidad. Quería aprender un poquito más de este mundo detrás de las cámaras y así fue como años después me gradué de Ciencias Audiovisuales y Fotografía. Luego pasó lo que todo el mundo sabe, lamentablemente, situación país. Lo que me llevó a tomar esta decisión de, del viaje del héroe, como el de las películas, siempre lo digo así, ¿no? Es como cuando el protagonista sale de su país y deja su hogar para cumplir sus sueños por un mejor futuro y aquí estamos. Y seis años después de haber llegado a este hermoso país que me ha dado tanto, te presento el canal de mi productora audiovisual. Actualmente tengo 6 meses que registré mi empresa y estoy trabajando como Freelance Donde antes de eso tuve infinidad de trabajo como todo inmigrante que llega a un país extranjero Desde construcción, valet parking, delivery de comida, Uber Eats, Amazon Flex eh, Una empresa de exportación e importación Lo bueno fue que paralelamente pude trabajar en videos musicales como talento Y en algunos en la producción De artistas como Gracie, Nacho, Sammy Lennox, Jay Cortez, Nicky Young y Dari Yankee ¡Sí! ¿Cuál es la finalidad de este canal? Me lo propuse como reto para exigirme más Tanto en la producción como en la postproducción Porque voy a tratar de grabarles como un blog De la visita y las grabaciones de mis clientes Para mostrarles el proceso detrás de cámara Y si a ti te apasiona eh, este mundo audiovisual Espero que mi contenido te sirva y te sube Y bueno, este fue mi video de presentación Espero que te haya gustado, mucho gusto Te doy oficialmente la bienvenida a la aldea Y nos vemos en unos próximos videos